de junio 2019 darle la bienvenida a nuestro compañero Fulvio Ureño. buenos días muy buenos días amaneces? Francis, bien gracias a Dios y en nombre de todo el equipo de mañana gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de hoy hoy estaremos hablando sobre los pronunciamientos de la embajada norteamericana a raíz de las declaraciones que hiciera Jaime Bailey sobre asuntos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 Yo soy Fulvio Ureña y junto a Francis Rodríguez estaremos llevándole todas las incidencias de hoy. De inmediato compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED, que nos dice que la vaguada que está presente en diferentes niveles de la troposfera va a continuar ofreciendo campos nubosos y gran cantidad de humedad. Esto unido a las condiciones orográficas y al calentamiento diurno de cada región transportará grandes cantidades de nubes, especialmente para la tarde, con tormentas, relámpagos y truenos para las regiones noroeste, norte, noreste, zona fronteriza y sistemas montañosos de nuestra geografía nacional. La temperatura continuará calurosa, por lo tanto... Se llama a ingerir suficientes líquidos y no exponerse a los rayos del sol. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Gracias Fulvio. Esto así podemos planificar y definir nuestro día y tomar en cuenta cómo estará el clima. Eh, como habíamos anunciado Fulvio en el, esta mañana, 6 de junio 2019 y como cuarto día de, de las declaraciones del en Miami de Jorge Bailey, de Jaime Bailey, un comunicador chileno que radicado en Estados Unidos. Esta es la otra cara de la moneda, de lo que él aseguraba. Tenía fuentes en Washington como un, una descripción estratégica de... Para darle veracidad. Veracidad, de, <risa> de, correcto, veracidad a sus declaraciones, porque ese es otro error de, la, de su comunicación. Trataba en cada momento asegurar, es así como yo digo, como quien dice no es así, pero la embajada norteamericana en el día de ayer le agua o le echa una especie de jabón al Sancocho, que se formó aquí en República Dominicana y se llevó allá a, a, a Estados Unidos, donde la embajada tilda de rumores las declaraciones del periodista de Miami, Jaime Bailey, y prácticamente lo desmonta total al establecer que no es cierto que existiera ninguna reunión ni que Washington tenga nada que ver con eso, desmonta la reunión, desmonta las posibles fuentes, infuente, ¿verdad?, de Washington, pero no desmonta lo que él dijo. A bueno, eso le toca a Leonel Fernández no. y a su grupo. Bueno, eh, en esa parte, ¿qué te puedo, qué te puedo Desmontarlo. decir? ¿Qué te puedo decir? Que lo que venga del árbol envenenado, todo es envenenado. Si tú aún esperas desmonte de pero óyeme la participación de la junta de la perdón de la embajada es una participación prácticamente que se involucra a desmentir resuelve todo porque él estaba involucrando a Washington la embajada pero precisamente, como representante de Washington tiene que decir entonces, un momento con ¿Cuál nosotros, era su fuente? con, nosot con nosotros no a ver, ¿Cuál era no su, su fuente ustedes? Entonces, ¿Cuál era su fuente? Ya la desmontó entonces lo que él les trata de probar que fortalecía con Washington, no tiene sentido. Pero no, no desmiente lo que él dijo, Francis. Eso bueno, le toca al grupo Leonel. Y al presidente. Y al presidente. Porque el presidente es el que gobierna. No creo que el Leonel tenga el poder para establecer aquí capos o darle entrada a capos. También el presidente tiene que hablar. Yo quiero, yo quiero que sepa que aquí... Que no es verdad a, que, que usan aviones oye, privados para traerlo lleno de dólares. Ese grupito donde ve a Leonel Fernández ve el demonio. Velacruz, José Ramón, Gonzalo, el mismo Danilo, no quiere nada en el palacio. Cosa que vaya a hacer Leonel como para sostener relaciones. No, hombre, yo no se lo creo a nadie. Pero vamos a ver eh, la, las imágenes que tiene preparado producción respecto al comunicado. Quiero ver la, la, y la carta de la embajada está ahí, para que la gente vea en qué forma, pues yo la voy a ir buscando, lo que se ve el inefable Jaime. Estados Unidos, a través de su embajada, afirma que el respeto a la constitución es compromiso con la democracia. Que es en el colofón que eso, fundamental que para es... lo que se reafirma, Qué fue lo que le dijo el encargado de comercio a Danilo al salir del de su despacho. Exactamente. Entonces, en este caso, la Embajada de los Estados Unidos hace un comunicado de prensa en Santo Domingo, Distrito Nacional, el 5 de junio de 2019. Dice: comunicado de la Embajada de los Estados Unidos sobre comentarios del señor Jaime Bailey. Como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos a responder, no acostumbramos responder a, a rumores. No obstante, considerando la atención que ha generado este caso, confirmaremos que si bien nos, no nos reunimos regular, si, si bien nos reunimos regularmente con los representantes del país anfitrión, la reunión a la que se hizo referencia el señor Jaime Bailey no sucedió. Sin embargo, la transparencia, buena gobernanza y compromiso con las instituciones democráticas son condiciones necesarias para las inversiones estadounidenses, en particular para las inversiones respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Lo dicho, la lucha contra la corrupción, el respeto a la Constitución, vuelvo y se lo repiten, se lo remachan al grupito. Claro, claro. El respeto a la Constitución y a las elecciones libres y parciales son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia. Rumores, definitivamente... Ya lo sabíamos y lo habíamos advertido antes de la, de la locución de este programa que, se, que dirige desde Miami este señor. Pero independientemente de los contenidos, que la embajada asumiera y desmonte en todas sus partes lo dicho por este señor cuando trata de asegurar que lo que son datos, óyeme, son datos del SINC de aquí, el CIN era el que se llamaba cuando Trujillo. Servicio de Inteligencia Militar, SIN, cuando Trujillo. O entonces, esos son servicios de inteligencia de aquí, que fueron llevados allá. Bueno, mira. Que eso es lo, de lo degradante. Radamés Jiménez, quien es el coordinador de campaña de Leonel Fernández, le ofreció impunidad a todo el grupo de Danilo y a Danilo. También Radamés Jiménez dijo que le tiene una cosita al presidente Danilo Medina. Si yo quiero. Entonces viene la reacción, y ahí arremeten contra Leonel Fernández. Lo que evidencia un chisme entre grupos Pucnas. que para mí, uno es igual que otro, ambos han participado de todo en el Estado, y ahí están todos los expedientes guardados. Por un lado tienen a, a, a, a uno del lado de Jesucristo y por el otro lado tienen uh -huh. al otro crucificado. Entonces, el país desangrándose en violencia ciudadana, en falta de seguridad, mientras nos mantienen con estos chismes, que la justicia dominicana, como está estructurada, no va a hacer nada para perseguir la corrupción y perseguir la impunidad, en la cual están basadas todas esta, estas manifestaciones de, de diálogo, estas manifestaciones de, de, de comunicadores, este dimes y direte, tratando de debilitar uno y debilitar el otro, uno para no reelegirse y otro para volver, que ya dio 12 años de servicios. Simplemente es un partido que ha dejado de ser partido, ha terminado su esencia y antes de presentar propuestas a las soluciones y hacer soluciones porque están en el poder, se están dedicando simplemente a chismear, al chisme barato, para mantener a una población ocupada y entretenida. Mientras tanto, tenemos serios problemas institucionales y de Estado de Derecho en nuestra geografía nacional, en todo nuestro país. Mientras tanto, hace falta medicina en los hospitales. Mientras tanto, nuestros jóvenes mueren en las calles por falta de oportunidades. Mientras tanto, hace falta más de un millón de viviendas para la población. Mientras tanto, el salario dominicano es pírrico, mientras que la canasta más pequeña está en 30 mil pesos. El, eh, el sueldo, cuando usted lo junta con todos los trabajadores que hay, más de un 80%, no pasa de 13 mil pesos. Y esas realidades y falta de soluciones a los problemas planteados por la sociedad dominicana en 20 años de gobierno, y tomado todos los recursos del mundo prestado que tienen empeñada a nuestras generaciones presentes y futuras, son ellas las que van a tener que pagar porque lo que se coge prestado hay que pagarlo. Y mientras tanto tenemos un país que toma 2.500 millones de dólares recientemente en préstamo y en el 73% es para pagar deuda y préstamos e intereses y apenas el 5% para invertirlo en proyectos. Y de esos hay que ver cómo están las sobrevaluaciones, hay que ver cómo están las calidades de esas construcciones, hay que ver cómo está la durabilidad de esas edificaciones que se hacen o esas infraestructuras que se realizan. Esto simplemente es un chisme que no aporta absolutamente en nada, lo que refleja es el deterioro institucional y democrático del país, y lo que refleja es el deterioro y la pudredumbre que hay en lo que queda de ese partido, y que eso es, eh, eso bueno, es un, un consorcio empresarial eh, y de intereses. Mira, esto yo lo circunscribo a la ausencia de un verdadero... Debate. Hay ausencia de debate en los dos grupos cuando se lanzan, pero más de uno que del otro. Mira eso de la es Cámara decir, de Diputados Francia. Allí. Es decir, la intolerancia, porque Lucía Medina tiene una, una ínfula que la traiciona tanta información. Parece que ella sale de esos, de esos eh, presidium del danilismo con una serie de información de las cosas que ellos quieren, ella lo expresa. Este Pero es el atre... mejor momento. Se atreve, perdón. Este man. es el mejor momento, como ella dijo. Sí. ¿Para qué? Perpetuarse en el Para poder. Para perpetuarse en el poder. Se atreve, cuando a, decir, un político, se atreve a decirlo públicamente cuando, en un programa. Cuando un político, porque le traiciona la efervescencia interna que tiene ese presidium que dirige la política o, la, o el futuro de... De, y, la y se de la política de la... vida. decir amigo. lo que hirió a, a Jorge Merán, el vocero del... Como Leonel, que ella fue la que lo... Que lo la... arrastró. Entonces a ella lo arrastró el poder, dijo él. Dijo Merán. Entonces, Entonces todo eso... Hubo que suspender la, la sesión de la Cámara. Todo ¿Tú eso. Tú sabes los proyectos que hay ahí engavetados, incluyendo el Pero, proyecto Julio, ¿y tú quieres alternar? que ellos Y tú quieres que ellos se, no, se reúnan sí. para seguir proyectando lo que ellos tienen ahí. Sí, lo que sí. ellos tienen que, ahí es todo lo contrario a lo que necesita este país. Mira cómo está el Todo la lo contrario a lo que necesita este país es lo que está en proyecto de introducirse. Ayer, ¿qué fue lo que resaltó la prensa? Que el grupo o equipo, dándole respaldo a Merán, desequilibró el quórum para los proyectos de préstamo. De todo lo que no, ellos si era de tienen. Préstamo, está bien, que Entonces bien. lo que te digo, porque en lo del proyecto de. Será si de, de préstamo está bien que se bocoteaba la sesión. Lo del proyecto de. Pre, <risa> recuérdate que ya el penal no es un proyecto. Es ley. Es ley. Y para nosotros en el análisis, por haber pasado perimido, pasado el tiempo, se refuta como aprobado, como vigente. Sí, Pero vale. las entidades que tienen que aplicarlo no quieren porque entienden que debe ser por proclama del presidente y que está en pendiente la parte de la política de género que no está trayendo mientras hasta tanto, eso no está afectando la política de género, esa discusión estéril. Mientras tanto el director de la policía el año pasado dice que no encuentra qué hacer con la justicia porque agarran los delincuentes y la justicia los saca y viene entonces la denuncia de Luis Abinader que, se, que dice que hay mafias Dentro del de entramado de la justicia y dentro del entramado de la policía Que se, se usan para sacar delincuentes Pero mira Luego el procurador que tiene que investigar Le pide a él que traiga la y que investigue no, y pues que ya se fue a lo prueba. político Sí, entonces le responden y le entregan pruebas le entrega. Es Ahora que no dice obligado. que no, que hay más pruebas. Que es que no está más. obligado. Luis Abinader oigan, no está obligado. Oigan, Nadie pero, que da una denuncia. Pero Cuando ahí, el Ministerio Público, un asunto de orden público, tiene conocimiento, pone en marcha el, a investigar. Ahí están, pero es que no investiga. ¿Qué, ¿Qué dijo es, el jefe es que, de él? Es que no le ¿Qué dijo el jefe de él? Bueno. Cuando aquella vez dijo, por rumor solamente, voy sí, a investigar sí, y voy sí. a hacer todo lo que... Entonces, o lo iba a despedir. Con este caso, Francis, yo quiero que Ramírez Jiménez le saque la cosita que tiene Danilo, que se la saque, pero porque en, hay, hay, hay algo ahí de delito en Punta pero, Catalina, Pero Punta Catalina hizo presidente. Me, voy a, me voy, a, te voy a decir algo, la embajada viene a tirarle a ese sancocho el jabón y lo más importante... Es que la embajada reafirma, y es lo que yo he dicho, un país que no garantice firmemente la estabilidad y, el y no muestre el respeto a su propia constitución. Es un país que para los inversores es un país peligroso. Totalmente. Porque un día amanecen de un lado y otro día amanece de otro lado. Si no hay leyes si claras, no hay leyes claras estado de derecho, firme, Estado social, democrático y de derecho para, el, para lo interno, ¿qué será para lo externo? No ellos, hay no están, de inversión. ellos no están equivocados. Desde un principio yo he dicho que es el, es el país en principio el que está tendiendo a la deriva, producto de un grupo que pretende... Y confía que su permanencia pende de la, de la reforma a la Constitución. Y Estados Unidos reafirma no solamente el pedido que hizo Bob Meléndez, porque eso, eso es lo que se trata, en la resolución que adoptara la Comisión de Asuntos Internacionales, en, este, en esta, la embajada le pone el mismo párrafo del compromiso que ha asumido con la garantía de los pueblos en las democracias, el respeto a las constituciones. Y eso empezó, recuerden, por lo de Bolivia, por lo de, lo de Evo Morales. Pero qué oportuno, entiendo yo, la embajada, a esta campaña sucia, le haya hecho referencia y prácticamente asume la de desmontar, no solamente de que este señor Bailey está mintiendo, si no deja el descubierto a quienes fueron los emisarios para llevar tan detallados pronunciamientos con imágenes que incluso confunde. Oye, si estaba claro, Bailey, que a Crispín lo pone la foto del otro general y al otro general le pone la foto de Medina Medina. Bueno, eh, de, de, de lo que yo estoy claro es que la embajada lo que hizo fue que se limpió como embajada. De que sea verdad o mentira lo que dijo Jaime Bailey, eso depende de la investigación que debe de hacerse. Ah, pero si eso. tú quieres más pruebas, cuando él eso, cuando, eso. Ellos, cuando ellos mencionan a Jaime Bailey de que haya habido <ríe> ninguna reunión y de que Washington esté participando sí, bueno. y cuando hace así en el fondo... Lo acabo de leer, Fulvio, bueno, cuando dice, estamos comprometidos con no la investigan? democracia. ¿eh? ¿Y por qué no investigan? Pero es que es verdad que están aquí los, los venezolanos. Pues tiene que investigar pero, todo eso. ¿Y quién? ¿El que está en, en, en la oposición? El que está en el poder. Pues entonces hablemos claro. ¿El que está en el poder sí. es el que entrega las informaciones? El que está en el poder tiene que investigar todo y también tiene que investigar lo que se hizo ahora. Y investigar incluso. El que está el poder, al que está afuera. Sí, sí, sí. ¿Los sí, vínculos? Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente. Entonces tú vas a poner la prueba a cargo mío, que tú me estás acusando. No, no, no, no. El <risa> encargado <risa> del gobierno. Ya. Tiene por que los, los mecanismos. Que investigue esos capos, que investigue al que está afuera, claro, a Leonel. claro, claro. ¿Eh? Pero no de golpe y porrazo borrar que lo que dijo todo es mentira. ¿Para qué? Para que se encuentren, porque yo sé que se van a encontrar con sus propias pruebas. Claro, claro. Que se atrevan a investigar. Que lo hagan. Que le pidan a la ONU, el organismo que la ONU tiene para eso. ONU-DC, es el organismo a nivel internacional para investigar. Que le, que le soliciten esa comisión, que nosotros somos signatarios de la ONU y firmamos esos convenios. A que no se atreven a hacerlo, no se atreven. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y a la verdad que uno encontrándose en no las noticias, tiene, tiene que primero hablar que somos un país de clase media con tanta pobreza que hay, hay, hay, que, hay que estar vivo para escuchar cosas. Y luego ver el contraste de una yola que zozobra el domingo en la noche eh, a 14 millas náuticas de cabeza de toro. Y, ve, y escuchar las narraciones de los sobrevivientes, porque hay 10 desaparecidos que, imagínense usted, que una mujer eh, murió en la, en la misma yola y la tiraron al mar, que luego se sobró, en fin, que contrasta tanto con la realidad que nosotros estamos viviendo. Y ver los últimos videos de ayer, de atracos, en plena vía, en Cienfuegos, por ejemplo, de Santiago, a un padre y una madre con un niño en los brazos, caminando por una acera, y individuos en motores lo atracan y le quitan lo que tiene. Y así en Santo Domingo, repitiéndose eso muchísimas veces, aquí mismo en San Francisco de Macorís, que no se denuncian, que no llegan a la policía, porque la policía dice, ahora el director dice, que los culpables somos nosotros, porque... Es verdad, porque mira, ellos, andaban la, ellos salieron a la calle, no debieron de salir No debieron de salir a la calle ni, bueno. ni pasear con su niño en brazos Entendiendo que están en una sociedad que le garantiza El derecho El libre tránsito sí. Y que no va a tener problemas porque la seguridad está garantizada por el Estado Según el Estado sí. Ya se, se escucha es. la, la música, la música de las noticias con Vladimir Paula Muy buenos días, Vladimir Hola Francis Hola hermano, buenos días, aquí presente, adiós las gracias ¿Cómo estás Francis? Bien Adiós las gracias ¿Y, ¿Y Fulvio. Tú? Aquí estoy hermano, desesperado, esperando tus noticias Aquí estoy Fulvio. No me puedo ir sin escuchar No, tranquilo Fulvio, vamos inmediatamente, ¿verdad? Entonces esa pareja de esposo y el niño que llevaban ¿Provocaron eso? ¿Provocaron eso? Sí, parece que no, no podían tener el niño a esta hora oh, O transitar ¿Eh? Simplemente transitar No, no poder... es que ellos tienen derecho a hacerlo Es que tenemos derecho a hacerlo Salir a la calle es una provocación parece para ah, el policía Según el jefe de la policía sí. Es que tenemos derecho como ciudadanos Un libre esparcimiento, recreación Caminar con nuestros hijos De por Dios Lo que necesitamos es la garantía Como usted decía Francis De una vigilancia policial permanente en nuestras calles de por Dios, caramba. Qué lamentable ese hecho, Dios. Miren. Comenzando con las noticias en el ámbito internacional. Estudiantes se enfrentan a la policía durante protestas en Chile. Varios estudiantes se enfrentaron con la policía durante una protesta para exigir mejoras materia de educación o la mejoría en la materia de educación en la región metropolitana de Santiago de Chile. Ahí vemos los enfrentamientos. Algunos de ellos lanzaron cócteles molotov contra la policía antidisturbios, quienes emplearon cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En los últimos meses, los estudiantes llevan protestas en diversos puntos del país por diferentes motivos, tanto para exigir reformas educativas para elevar la calidad de la educación y que sea gratuita como para luchar contra las reformas del gobierno en materia de pensiones. Ahí están los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía chilena. En el ámbito nacional, el PRM dice, denuncia de Jaime Bailey. ...merecen una respuesta. ¡Veamos! Esa división que se vive en, eh, se vive en esa organización es tal... Que ha pasado las barreras de la República Dominicana y se ha introducido en otros escenarios. En vez de estarnos preocupando, lo que dice Beli, lo que tiene que hacer el Estado Dominicano y los que dirigen es resolver el tema del agua. No hay agua en este país, una crisis de agua. El tema del medio ambiente, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la corrupción. ¿A qué intereses le juega él hacer punta de lanza? Yo no me atrevo a adelantar ningún juicio de opinión veíamos a Paliza y otros dirigentes también políticos de nuestro país, funcionarios, al momento de expresar, ¿verdad?, según ellos, lo que ha provocado esto de Jaime Baile, el periodista peruano, señores, que atacó a Leonel fuertemente. Miren, en el ámbito local regional, el gobernador de la provincia de Hermanas Mirabal dice ataques,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 que han acontecido, que son históricos, se debió actuar de otra manera. Hay muchísimas maneras de actuar. Pienso que se debió actuar de una manera menos violenta. Las declaraciones del de gobernador Bienvenido Almanzar expresa también que es una decisión muy personal lo que ha ocurrido por allá por parte de la alcaldesa y también por parte de Bautas Rojas. Miren señores, vigilante denuncia que fue atracado en una estación de combustible en Pimentel junto al bombero que despacha el gas. El vigilante de gas Abreu ubicado en Pimentel denuncia que fue atracado junto al bombero de esta planta por un individuo no identificado que según él fue enviado por otro hombre conocido como Alex Vareta, quien él le impidió que visitara a su casa. Escuchemos al vigilante Félix Pérez. Adelante. Me atracaron a las 9 y 30, y a mí, al que estaba vendiendo gas. Y luego, después de atracarnos, entonces a las una de la noche, el tipo tipo que supuestamente entra a mi casa, ¿verdad? Que yo le prohibí de que fuera a mi casa. ¿Quién es ese tipo? Ese es un Tayale, Taybareta. Le dicen Alex Vareta. Alex Vareta. Sí. ¿Y por qué usted le prohibió que entrara a su casa? Ah, porque andaba con un revuelvo ilegal y se lo daba a los muchachos. Entonces yo le decía a la mamá de los muchachos que iba a caer presa con el problema de ese. Porque si él mataba a uno, ese revuelvo tiene una muerte y lo agarraban a ellos con él, pues ellos iban a tener que pagarlo, ¿verdad? Cuando me, cuando, después que me atracaron a la una de la noche, yo tengo un año y seis meses, que le dije eso a él. Me dice que tiene un año y seis meses que yo lo estoy amenazando y que yo, y que él ha matado gente, que no le han dado tanta carpeta como yo. No me mandó a él, mandó a mandó la Claro, de acuerdo a lo que él dijo por aquí, por él, por el WhatsApp. Ahí están las declaraciones de este vigilante y las acusaciones que hace, según él, contra Alex Vareta, quien acusa de ser el autor intelectual de ese atraco. Instituciones en esta ciudad conmemoran la jornada ...del Día Mundial de Medio Ambiente con Siembra de Árboles. Ahí vemos las imágenes de esta actividad encabezada por la Alcaldía, la Procuraduría y la Fiscalía. Veamos. Con todos los organismos del Estado que trabajan con nosotros, hemos estado de manera decidida... ...trabajando lo que es el delito ambiental. Hemos estado trabajando el delito ambiental en todas sus, uh, eh, sus, sus, sus áreas... Tal es el caso de que estamos trabajando en la cuenca alta y media de las montañas, el cuidado de los ríos, sometiendo a la justicia a aquellos que se dedican a hacer proyectos privados. Recuerden, uno de los temas más impactantes a nivel internacional es precisamente el tema medioambiental. Estamos y ha iniciado la Procuraduría General de la República a través del señor Procurador General de la, de la República, Jan Rodríguez, además una campaña sobre el uso adecuado del aire, del agua y de los recursos naturales lograr que los árboles sean parte de la vida como ha de ser sin ellos no podemos vivir pues estamos aquí en este día invitando a toda la población invitando a toda la región para que eh, le demos vida a la naturaleza le demos participación y podamos convivir con ella y acá haciendo pues un acto simbólico de lo que pueden replicar en todas las comunidades Ahí está la actividad encabezada por estas instituciones. De su lado, en este mismo ámbito, la ADP se apostó frente al ayuntamiento ayer, conmemorando ellos este día, pero con una concentración de concientización. Ahí está, con pancartas y consignas. Mientras el ayuntamiento y otras instituciones sembraban árboles, ellos estaban en el parque. Mírenlo ahí. Escuchemos y estamos realizando esta actividad en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís desde la Secretaría Nacional de Medio Ambiente de la ADP. Eh, desde esta seccional y se está realizando en diferentes seccionales del país, así como también en Santo Domingo para hacer un llamado al gobierno central, al Estado dominicano, a los ayuntamientos al sector privado a toda la ciudadanía para que se pueda realmente promover el cuidado real el compromiso verdadero con la vida con el medio ambiente con el cuidado de nuestros recursos naturales en ese sentido estamos acá en esta parada eh, ...cívica, haciendo un llamado con esta consignas, con estas canciones... ...a toda la ciudadanía para hacer conciencia. Esta interesantísima actividad en el Parque Duarte. Miren, la Asociación de Pastores Evangélicos firman acuerdos, se unen... ...plantean eh, algunas soluciones, ¿verdad?, de contribuir algunas soluciones... ...problemáticas que afectan a esta sociedad en el pacto que realizaron. Ahí vemos parte, ¿verdad?, y también... ...plantean su posición sobre el tema de política de géneros en centros educativos. Escuchemos a José Francisco de Jesús, quien preside la Asociación de Pastores Evangélicos. Eh, firmamos un protocolo de acuerdo en el cual todos los pastores vamos a trabajar unidos... Eh, ...para desarrollar el pastorado, darle formación académica, formación espiritual a los pastores para que cada día el cuerpo pastoral de esta ciudad de San Francisco de Macorís pueda presentarse ante la sociedad como un cuerpo unido y como un cuerpo profesional en la fe y en los conocimientos. Como es sabido, tú sabes que estamos siendo permanentemente bombardeados a través de ideologías que se están presentando que vienen desde diversos organismos internacionales. Y el pastorado tiene que dar respuesta a las necesidades de la familia, necesidad del hogar, necesidad de las personas y todos estos tiempos son difíciles y para esto la asociación se ha reunido, ha establecido un protocolo de trabajo para orar juntos y trabajar juntos buscando las soluciones que necesita nuestra sociedad. Hola, señores, miren, leonelistas critican las declaraciones del periodista Jaime Baile en contra de Leonel Fernández. Veamos.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 Solo que sectores interesados han querido ver una solicitud, una actitud, una denuncia en contra de Leónel Fernández. Pero la denuncia abarca República Dominicana. Eso es un eso es parte del inventario de acciones que se tienen en ese inventario para enfrentar a Leónel Fernández. Siempre se ve... Que en estos tiempos sucedió en el 2015 con el caso aquel del narcotraficante del Sur. Ahora que estamos en la potrimería de una campaña interna donde no hay forma de que Leonel Fernández pueda perder. No, realmente se ve que una vez más vienen las campañas sucias al presidente Leonel Fernández. Y él realmente está haciendo una campaña abrumadora y estamos ante todos los medios, toda la sociedad, todo el mundo, que Leonel Fernández es puntero para ganar las elecciones de 2020. Recuérdate lo que pasó con Quirino, vinieron y trajeron eso a última hora y vuelven y quieren hacerlo con este periodista internacional que ciertamente no tiene nada, nada de sentido en este momento. Es uno nuevo en él, o es sea, lo, lo que tiene que hacer, eh, presentar pruebas eh, evidentes sobre esa situación. Inclusive, ayer mismo el comité, un equipo de, que está alrededor de Leonel Fernández, dio también su eh, parecer en ese orden. Y el mismo presidente del partido ha salido al frente a eso, que demuestra que ha, ha tenido esa vinculación con esa persona, empresario eh, venezolano. Rechazo por parte de los leonelistas aquí en San Francisco de Macorís. ...a las declaraciones del periodista Jaime Baidi. Autoridades sostienen encuentro con moradores del sector 27 de febrero. La fiscal, el general, se reunieron con los residentes en el Alto de la Javiela. Algunos de ellos, específicamente los integrantes de junta de Vecinos y otros. Veamos. Pues estamos dando seguimiento a actividades con la comunidad. Los fines de conocer primero...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 eso, lo lo estamos escuchando y lo vamos a seguir escuchando para ser más seguros aquí. Como... Ahí está, yo decía que ojalá y que esto se expanda en otros sectores aquí de San Francisco, donde se necesita que lo escuchen, donde se necesita que se actúe y principalmente contra la delincuencia para evitar hechos, actos que ocurren a diario aquí, ¿eh? como lo que le ocurrió a esa familia que según las declaraciones días atrás del jefe de la policía, eh, ellos no tenían que salir, prácticamente lo que entendemos, se tenían que quedar en sus casas, porque eso forma parte de la provocación a la delincuencia, exponerse. ¡Wow! El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilar, 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Llámenos. Al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio. Recuerde que no es lo mismo un botellón de agua que agua randilá Y ahora en su presentación de una fundita o tu botellita en una fundita. La misma cantidad, aquí está señor director, la misma cantidad de la botellita de agua que cuesta 10 pesos. Aquí usted puede encontrarla por tan solo 5 pesitos. Agua randilá. La número uno, exquisita. Bendiciones, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si Dios lo permite, estaremos aquí nueva vez mañana tempranito. Hermanos del Alma, Francis Fulvio, adiós. Gracias, Vladimir. Feliz Power. día, feliz día, Vladimir. Mira, eh, en la noticia es eh, interesante... Las declaraciones que emite el gobernador de Salcedo y que como nosotros entendemos que es una desproporcional acción, que no debió llegar hasta ahí ni exponerse la autoridad ni la figura del ministro a un acto de poca calidad para representar allí lo que eran los intereses de Salcedo y de la familia hermana, de las hermanas Mirabal, y de la memoria histórica del pueblo dominicano. La verdad es que estos son otros tiempos, el pueblo le pagó a, al tirano con su muerte, aunque él no pagó, aunque él no pagó con su muerte, y eso hay que saberlo porque demasiado dolor sufrió la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Pero ahí está la declaración, entiendo muy correcta y me circunscribo a esa posición, puesto que ha sido la mía. También firme, incorrectamente, producido este acto por parte de una funcionaria electa y de una figura de orden nacional como Bauta Roja, ex ministro de, de, eh, de Medio Ambiente, de salud. de salud, en fin. Y un alto dirigente del partido de la liberación dominicana. Bien, por otra parte, el PRM dice denuncias de Jaime Bailey merecen unas respuestas. Claro que merecen respuestas. Y el grupo de Leonel Fernández dio una rueda de prensa. Pero fue una nota de prensa, porque no permitió preguntas. Simplemente llevaron por escrito, lo leyeron, lo entregaron a la prensa, no hubo preguntas. Lo que refleja un deseo huidizo, ¿verdad?, de, de enfrentar o, o de responder algunas preguntas. No tanto ellos, sino el mismo gobierno, las mismas instituciones del Estado, las mismas que tienen que proteger nuestras fronteras, que tienen que proteger nuestros cielos, deben de explicar cómo es que entran aquí aviones de acuerdo a esta denuncia, cargados de dólares, para usarlo de diferentes cosas. Si eso es contra un ex mandatario, ¿qué será con un mandatario? ¿Cuántos favores, verdad? Hmm. Entonces, hay que esperar esa respuesta. Eh, esa denuncia merecen una respuesta mira y hay yo, que exigirla eh, Sí, si aún quieren más respuesta después de la embajada es como país es, eso tiene que tomarlo con sinceridad el ministerio público de este país y los organismos de investigación que fueron los que ofrecieron esa, esos detalles ¿qué poder tiene Leonel fuera del gobierno por es ejemplo, lo que yo para permitir Entrar o salir. Facilitar. No lo entiendo. Entrar, entrar, salir, traer aviones cargados de, de, de, de dólares. Pagar, pagar. Villas millonarias de 15 millones de dólares. Entonces, las dos. Tiene toda la conexión en el Estado. Entonces es el, que parece que el, es el, el que está gobernando. Pues parece que es el que gobierna. Sí. Es el que está gobernando. Entonces por eso se me Ahora, ese, Hoy me sorprendo. Es, es, que parece que es necesario que, que se dé una respuesta. Porque no podemos estar así en nuestras fronteras y en nuestro cielos sin, sin control y también que estén utilizando esto de paraíso fiscal y, y, y paraíso para lavar dólares a veces me sorprendo tantas construcciones que uno dice ven y acá y qué pasa pero hay que ver por eso necesitamos ¿Y cómo lo las autoridades Floyd, sí. yo no sé cuál es el negocio <ríe> sepa usted que cómo lo hace bueno la verdad es que el alcalde, Alex Díaz, trae consigo una serie de... o genera unas reacciones porque el Día del Medio Ambiente es recibido en principio, no con la siembra, sino con la tala de árboles en San Francisco de Macorís. Y la siembra se convierte en invasiva, que no debiera, porque la siembra siempre será eh, buena. Pero cuando se convierte en invasiva, cuando tú traes un elemento y lo colocas ya crecido y hemos visto una cantidad de árboles que han muerto en el trayecto de sobrevivir, ¿se entiende? Sí, sí. En el trayecto de sobrevivir, porque se traen adultas, vimos ahí palmas que es el árbol nacional y está, ojo, la misma entidad de medio ambiente tiene que observar que esa es la palma, es el árbol nacional, sí. sobre todo esa la que se estaba sembrando, porque hay otro tipo de palma, que es la que más crece, la de más altura, Y mira que se conserva todavía porque ese era el símbolo del tirano. Sí, de, de, de la palmita. Ese era el símbolo del tirano. Ahora, ahora me llega a la mente. Ha, Había que tener la palmita. La palmita con usted en la cartera. Obligatoriamente. Entonces, invasivo porque también no se está tomando en cuenta el tipo de árbol que necesita la ciudad. Y por eso vemos que muchas de ellas no termina el ciclo de so de sobrevivir a la transplantación entonces se está causando un bien o un daño, de esa forma yo digo que se está causando un daño porque tú estás despoblando otras áreas para ponerla en un lugar más visible eso puede ser pero miren vamos a esperar la explicación de la alcaldía porque sabemos que no toma en cuenta los organismos que tiene esta adscrita para la ayuda de entender cuál sería el tipo de árbol, porque solamente se, se está tomando en cuenta en hacerlo. Mírenla ahí, la palma real. Esa palma, tengo entendido que viene, en verdad, de un lugar donde se siembran precisamente para eso. Cuando hay edificaciones, construcciones e, y... Pero de aquí cerquita y el plan de la ceja y el plan de remozamiento de la ciudad lleva a veces eh, estos cambios que son pero eh, son estridentes son necesarios para, para ir orientando la ciudad hacia el embellecimiento Hay una, general. tenemos una llamada porque fútbol. tú tienes eh, uh -huh. sí buenos días buen día la sombra que tenía por ejemplo el, par, el, el la sombra que tenía por ejemplo el parquecito de los mártires, la avenida juan Libertad. de Dios, Ventura Simón, sí, la avenida Libertad con árboles de Laurel y eso son diferentes a una sombra que no produce una palma. Eso es lógico, porque es alta, lo que es un palo era alto y allá arriba tiene unas ramitas. Es de embellecimiento. Es de embellecimiento, palma. pero recuerden que una palma de esa cuesta un dineralcito. Usted ve? Cuando usted compra 50, 100 palmitas de esa, hay unos chelitos de por medio, ¿tú sabes? Sí. Entonces se ve, se ve, a mi entender, que ahí hay negocio. Eso hace falta es eh, asunto de, de, de comunicación con el pueblo. Eso pero Tengo... La, transparencia. Pero ahí hay, tengo, hay, tengo, hay, hay, hay negocio. Eso hay tengo, que la, tengo la la información fideligna que fueron todas donadas esa palma. Pero igualmente, ¿tú sabes qué? Pero deben de expresarlo al pueblo y decir... Igualmente y peor aún. Que porque, no es un asunto porque, de negocio. Porque fíjate una cosa, el proceso de transparencia... El proceso de transparencia que dice tener la alcaldía, eso debe entrar, eso debe ingresar como valor, como costo. Sí, eso debe de la, como costo. al presupuesto de, del municipio. Seguirlo haciendo porque es la autoridad que está sembrando donde quiera. Es el procedimiento. Es improcedente. Es el procedimiento. No tiene valor que se le pueda eh, porque yo te voy a decir una cosa. Yo voy a esperar que él me haga una descripción en la rendición de cuenta dentro de un mes y medio. Lo puede hacer si no ha ido ingresado, porque lo único que se rinde es lo que ingresa, lo que se obtiene y se repite. Aunque se ha donado. Aunque se Tiene que un valor. Que, pero no puede ponerlo e, en rendición de e ingresar, cuenta. E ingresar. E no ingresar. puede. No, porque entonces. Porque estaría, eso no está dentro del presupuesto. entonces sustituyendo recursos y no se puede. Y es intransparente. Claro. Es decir, que lo que se está haciendo en la forma es improcedente la forma. Y entonces cuando tú tienes una administración que opera misceláneamente o como particularmente como yo quiero que sean, no tiene sentido porque no hay retorno, no se identifica dentro de la inversión del municipio. Sí. Si es una donación tiene que entrar como donación. Sí. O como médico o como medio especial. Sí. Si seguimos actuando de esa manera, no me hablen a mí de transparencia. Porque no es transparente lo que usted no explica ni define porque el Estado fíjate, no es un patrimonio familiar. Ahora, en mi casa, en mi casa, hay una palma. que me la regaló Neta Limena? Sí. Neta Mena produce sí. palma, ¿verdad? Sí. Y yo le dije, yo tú sabes que quiero una palma de esas. Dice, no, pues mándala a buscar. Sí. Y yo la tengo. Pero yo la ingresé porque esa es mi casa. Sí. Y el responsable de mi casa soy yo, pero él es el responsable. Y tú sabes... De la cosa pública municipal. tú sabes el empeño... De una buena acción en conseguir algo donado para que no le cueste a, a, a la municipalidad. Y entonces lo dañe, porque se, no, lo, se no pueda... lo transparentan. Exactamente. Es entonces, una estupidez. Ahí es que se necesita el acercamiento al pueblo para explicarlo y también para ingresarlo a la municipalidad. No lo están ayudando, entonces, porque yo no le voy a pedir al alcalde que él sea contable, gerente no, financiero, no. ni contralor. Jamás. Ahora, Jamás. a la Contralora de San Francisco de Macorís, nuestra amiga Dulcinoa, siempre le repetí cuando estuve en la sala capitular que su rol era ay, ay, ay. fundamental para la administración pública municipal. Ella no puede verse cercana al alcalde porque ella es la que lo evalúa a, a él en sus operaciones. Sí. Si le da paso y aprueba, y lo ve bueno, sin la debida aplicación de la ley, ella también tendrá responsabilidad sobre lo administrativo. Vamos a escuchar este contacto. Y eh, cuando, después de la llamada, bueno buen días. Buen día. Buen día. Buenos días. Sí, buen Saludos. Día. Me está gustando cómo lleva ese programa a la línea, porque eso es lo correcto. Gracias. Que ustedes no se abalancen porque estén juntos en Telenor a Ale, a las actitudes y a las adversidades Para que nada. administrativamente él hace. Sí. Fíjese que ese, ese debe ser el norte de todo el que trabaja, ser vertical en las administraciones. Quien vigila, quien audita, ¿eh? sí. Es el que le da valor a la conciencia. Y ahí están todos esos canchanchanes juntos jugando bingos ese ayuntamiento no es más que una jibaradería Ay, de este pueblo es lamentable holgas hermanos es lamentable que hayan personas que valen la pena y que van a salir con el faldo a la cabeza haciendo la llante a Ale para que Ale se haga su dinero ¿Eh? porque a quien usted ha visto que le dicen de todo y no se inmuta y sigue y sigue y sigue y no se inmuta destruyendo nuestro pueblo Quitando los árboles que crecieron junto conmigo y nacieron, para poner un tiento de palma que lo compran no se sabe cuánto, y porque le dan comisiones. Óigas, hermano, los puestos públicos son para gente atrevido, para gente que se atrevan a quedar bien, que sean verticales, que tengan prudencia, que tengan respuesta. Ales Díaz no es más que una persona que no tiene rumbo. Él cree que porque el pueblo lo, lo, lo vistió de gloria y le dio ese triunfo para que sea nuestro alcalde de sentir orgulloso. Y hoy se siente orgulloso, pero de ser enemigo de cuatro mil gente en Macorís que le dieron las manos para que él esté ahí. Que le vaya bien. Estamos ahí en la 27 de febrero con Emilio Conde. Que él sabe que ahí es que va a parar. No hay otra manera que no llegue. Que ese no sea su. A que no arribe ahí. Porque bueno. él sabe lo que él decía a Félix. Y él está haciendo peor que Félix. Bueno. Muchas gracias. Tony Reyes. Ah, Tony. Bueno, Tony se expresó. Pues mira, Tony, Tony realmente. Tony está duro. Nosotros, el deber nuestro. Y pese a mucha gente que a veces quiere también dirigir la comunicación aquí. Se cree que el no mencionar algo que ellos quieran que se mencione, es porque no tienen las estructuras fidelignas de la información. Pero de esto estoy seguro, que en la forma que la alcaldía está procediendo, ausentándose del procedimiento interno de su administración, le va a causar mayores consecuencias si no advierte el corregir eso. Y por eso hago la advertencia a nuestra amiga Dulce Inoa, tú eres controlado, la contralora del municipio. La gestión municipal se ejerce de fiscalización por parte de los regidores a través de tu departamento y eres una funcionaria del consejo, no de la alcaldía, porque se requiere el peso y contrapeso. El alcalde... No es que tengamos que hacerle oposición por hacerla, sino ponerle puntos sobre la IE, donde él está tratando de forma incorrecta escribir con falta autográfica su historia administrativa. Óigame lo que le digo, está escribiendo con faltas autográfica su historia administrativa. Hay algo especial para nosotros en el empeño de, de mañana de educar a la población. La cápsula agropecuaria del ingeniero Jornel Silvera. Él con nosotros. Cómo nos sentimos y actuamos no depende de la situación en sí, sino de la forma como se interpreta tal situación. El registro de las actividades agrícolas nos lleva a construir a conocer la actividad día tras día. Buenas prácticas agrícolas, un espacio semanal, por Telenor donde le mostramos la agricultura sostenible de una manera rentable con armonía hacia la naturaleza. De mañana. Siempre que vivimos experiencias dejamos registro, bien sea en fotografías o anotaciones sobre lo que estamos realizando. Si es así, ¿por qué no dejar anotaciones sobre las prácticas agrícolas? En esta entrega de Buenas Prácticas te hablaremos sobre el registro de actividades, una función que todos debemos realizar en todo tipo de trabajo, y más en este proceso, desde la siembra hasta la comercialización. Para registrar las etapas por las que pasa el cultivo, debemos, antes de sembrarlo y con el conocimiento que ya poseemos, preguntar a las personas que tienen la experiencia, ¿cómo lograr dividir en las etapas naturales por las que pasa el cultivo? Ejemplo de esto, la germinación, el trasplante, floración, llenado de frutas o tubérculos, la cosecha y la post cosecha. Contar con el registro de producción y fenología permite entender y poder comparar el efecto de diferentes climas, manejo nutricional, tipos de semilla, entre otros. Con ello, podemos comparar las diferentes etapas y por lo tanto, acumular la experiencia para ir paso a paso perfeccionando nuestro manejo del cultivo las anotaciones del agricultor hacen que cada día se hagan las cosas mejor y tengan más experiencia porque conoce con más facilidad lo que hace bien para la producción y lo que se debe mejorar al cumplir con esta buena práctica agrícola estará haciendo mejoramiento continuo y una de las formas de ser exitoso en los tiempos actuales por ejemplo salir al mercado con los mejores precios cumplir con los compromisos que asume con los clientes y por supuesto una entrega sustentable estas anotaciones se pueden ir llevando en la bitácora o libro de finca luego se debe colocar en una sola hoja y analizar los números que se anotaron para luego mejorar los procedimientos agrícolas en la sistematización de los procesos y la automatización mediante el uso de software o aplicaciones móviles al combinar las anotaciones que hacemos sobre los labores de cultivo con los registros de fenología y rendimiento en la cosecha podemos entonces sacar conclusiones sobre el desempeño del cultivo que nos permitirán aplicar a tiempo medidas correctivas en cada proceso agrícola para obtener así la rentabilidad deseada Cómo nos sentimos y actuamos no depende de la situación en sí sino de la forma como se interpreta tal situación el registro de las actividades nos lleva a conocerla y a desarrollarla de una manera mejor. Buenas prácticas agrícolas, un espacio que le entregamos semanal por Telenor, de manera a desarrollar nuestras actividades en armonía con la naturaleza, de manera sostenible y de manera rentable, desde la siembra hasta su comercialización. Uno de los puntos importantes dentro de estas prácticas son los registros de las actividades agrícolas, donde nos lleva a construir dos puntos muy importantes el conocimiento del desarrollo del cultivo en cuanto a sus variables y el conocimiento de estas actividades luego de la cosecha hasta el manejo post-cosecha para su comercialización y el proceso de agroindustria. Dentro de este mercado de comercialización nos lleva a desarrollar día tras día estas actividades y poder conocer cada uno de ellos con registro de las actividades para la toma de decisión y así poder gerenciar todo un proceso productivo dentro de un ciclo de cultivo. Al tener el registro, podemos comparar un año con el otro y poder decir qué tan acertados fuimos dentro de un desarrollo en un proceso de producción y qué tan desaciertos tuvimos. Poder tomar todo lo bueno que hemos tenido dentro del proceso y conocer cuáles fueron esos puntos, esos detalles que fueron negativos para descartarlo y no volverlo a realizar dentro del próximo año. Dentro de esa variable que podemos conocer ...tenemos todas esas variables dentro del cultivo que con el ambiente podemos conocerlas ...que afectan o no a él... ...solamente vamos a tener el registro, conocerlo para luego al final del cultivo... ...al compararlo con los años anteriores podemos decir qué tan acertados fuimos... ...entre esas actividades tenemos lo que es la fecha de siembra... ...lo que es el desarrollo de cada una de las actividades... ...lo que son las labores agrícolas... ...fertilización, aplicación de pesticidas como insecticida y fungicida, el inicio de la cosecha y cuánto fue su duración. Dentro de esta cosecha obtenemos varios productos. Dentro de esos productos, cuáles fueron su tamaño, qué cantidad y qué calidad fueron dentro de esos productos. Y de una vez, la ubicación en el mercado, su precio de producción y su rendimiento de cuánto fue el producto, la cantidad de toneladas o de kilos que podemos obtener dentro de una tarea. A esto, compararlas con las variables ambientales, como son las temperaturas, si fueron altas o fueron bajas, qué tantos días tuvimos de este sentido, qué tantos días fueron secos, y más para esta época, donde los días secos, cuando son prolongados, nos afecta el rendimiento del cultivo. Si dejamos registro de cada una de estas actividades en años tras años, ya sabemos que para un próximo año, esta fecha tenemos que prepararnos para que no nos afecte el desarrollo del cultivo. Los días lluviosos, los días secos, temporadas temporada de temperaturas altas, temporadas de temperaturas bajas. Lo que conocemos, los días largos de luz y los días cortos de luz. Al unir toda esta variable con un registro y obtener el producto final, ahí podemos conocer qué tanto nos afectó. Y de acuerdo a las labores que realizamos, si nos afecta, no dejarla y desarrollarla para el próximo año. Y luego, las que nos favorecieron, las que desarrollamos con un punto de vista muy rentable, la podemos seguir de acuerdo a que el desarrollo de cultivo de esta forma como se realizó no tuvimos buenos resultados. Entonces se trata de ir en un crecimiento prolongado, un crecimiento continuo de mejora, un proceso de mejora continua de año tras año que cada vez nos favorece. En el desarrollo y el mejoramiento de cada una de estas actividades donde la toma de decisión es lo que nos va a ayudar a ver, a ver qué práctica vamos a desarrollar es lo que nos ayuda. Así que los invito hacia la próxima entrega en la edición semanal donde se la llevamos a cada uno de ustedes. Y los invito a compartir, a comentar y a seguirnos en redes sociales silveragro. Nos vemos en la próxima entrega. De mañana. Gracias a Jonel por esa nota. Agropecuaria. Vamos a saludar a nuestro amable televidente del WhatsApp, Manolo Gerardino, que anteriormente no pudimos leer. Buenos días, Fulvio. defiende sus <ríe> intereses de, al ayuntamiento. Es por eso que nadie cree en los políticos. Ay, Dios mío, no. Manolo, bájale algo, Manolo, no sea tan duro. El 1484 me dice, me explico que, con qué moral el alcalde puede salir a hablar acerca del medio ambiente. Dice que protegiendo la vida de hasta Risa, a, hasta Risa, da, después que él es el protagonista de deforestar totalmente a San Francisco de Macorís, en verdad, este es el país de las maravillas. Bueno, ahí está, vamos, Mateo Acosta nos envía esto, buenos días, quiero por este medio informarle a los familiares y amigos del sentido fallecimiento del señor Miguel Antonio Taveras Rosario. Caramba, qué pena. Sus restos están siendo velados en la calle La Palma, número 36. Nuestra condolencia a la familia del señor Miguel Antonio Taveras Rosario. Pasa sus restos. Fiora Antigua, buen día. Y Raquel. Bueno, Raquel hace ya un mes, más o menos, decidió tomar eh, salir del programa. No está con nosotros, por eso nos ve a Fulvio y a mí Dirigiendo el espacio Esperamos que Raquel se encuentre bien Y que esté en un proyecto nuevo José Tavera, de Organización Cordero Es verdad lo que dice el señor Que llamó frente al doctor Ovalle A uno que, que le habla feo a la gente Eso es así, José eh, Ese señor está desquiciado No debiera de estar ahí Porque debe esperar que la caridad surja de, de la voluntad de las personas. Buenos días, Francis Fulvio, ese tema de los parquilladores no tiene, nos tiene harto ya. Es Mercedita. Bernardo, uno tiene que tener los bolsillos preñados. <risa> Así es, Preñados de cuarto será. Cuando uno sale de casa, esto se, esto se jodió, dice Mercedita. Así es, gracias, amable televidente, por su compañía por estar ahí, por darnos el trato que nos dan cada mañana. Nosotros de nuestra parte hemos cumplido en este día 6 de junio 2019, Francis Rodríguez y Fulvio Ureña, deseándole un feliz resto de día y nos vemos mañana nuevamente en De Mañana.